Rápido tienes 5 segundos para dejar un buen like en este vídeo si te gustaría ver en directo cómo va a ser el evento final de esta temporada. Uf. Oh, mamá. Chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Mister de Neops y chicos, me cago en la hostia. Ha sido filtrado algo que vais a alucinar Y es que chicos, oficialmente ha salido un gameplay de dentro del evento final de esta temporada en Fortnite Chavales, preparaos porque el vídeo de hoy viene súper cargado de información Además, lo vais a disfrutar muchísimo Y ojo al dato, compañero Porque Harley Quinn ya está en la tienda de Fortnite Let's go Y es que chicos, Harley Quinn ya ha salido en la tienda Así que si queréis conseguir la skin, lo único que vais a tener que hacer es lo siguiente ¿Quieres conseguir una skin de la tienda totalmente gratis? Hoy puedes conseguirla con este vídeo en tres sencillos pasos. En primer lugar, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo de la Neox Army. En segundo lugar, deja un buen like en el vídeo. Y finalmente, solo deberás comentar en la sección de los comentarios cuál es tu motherfucking ID de Epic Games. Una vez hecho todo esto, ya estarás participando. Y... Casi muero. Os deseo mucha suerte a todos. Así que chicos, espero que os guste muchísimo este vídeo reventar likes, compartirlo. Muchísimas gracias a todos los que utilizan el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite. Así que chavales, pasarme capturitas y nos vemos con el vídeo. Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y es que chicos, en el vídeo de hoy tengo algo muy importante que deciros Y es que realmente ha llegado algo que os va a estar alucinando Porque hemos sacado algo que jamás ha sacado nadie hasta la fecha Y es que chicos, hemos descubierto cómo va a ser el evento final de esta temporada O por lo menos parte del evento 100% confirmado y es que hemos sacado directamente de los archivos del juego de Fortnite un gameplay que vais a estar alucinando y lo vais a ver en directo. Así que chicos no os olvidéis de ver todo el vídeo por completo ya que todo lo que tenemos que enseñaros en este vídeo es de verdadera importancia. Así que chavales mejor que veáis vosotros mismos con vuestros propios ojos el gameplay que os quiero enseñar. Después de ver el vídeo, quiero que comentéis todos debajo en la sección de los comentarios qué es lo primero que os llega a la cabeza al ver lo que acabáis de ver en directo. Y es que sí, efectivamente, yo también estaba como vosotros pensando, ¿pero y esto? ¿Qué tendrá que ver con un evento? Al parecer, muchos de los objetos que rodean la isla de Fortnite, la central por lo menos, fijaros en el mapa... Como estamos en la isla central del juego. Bien, pues parece que algo está sucediendo en esta parte de la isla. Y no sabemos si también en los alrededores. Pero en esta parte central de la isla. Los objetos van a empezar a convertirse en objetos de oro. Objetos totalmente dorados. Y fijaros. Es la fase número 5 para... La isla del juego. Es decir, la isla va a pasar por diferentes fases y vamos a estar viendo en directo cómo va evolucionando poco a poco. La isla va a tomar diferentes secciones con diferentes fases que irán de la 1 hasta probablemente, de momento, la 5. Quizás haya todavía más etapas que estarán llegando al juego, pero vamos a fijarnos en algo ...de el propio tráiler. ...quiero que... prestéis muchísima atención... ...a este momento... ...en concreto... ...os habéis fijado en la carpeta, ¿verdad? Pues bien, chicos... ...os acordáis de... ...cómo desbloqueábamos... ...a la skin del prisionero... ...las diferentes fases... ...se encontraban buscando... ...objetos o lugares... ...en la isla del juego... La llave en el castillo de Iceberg fue uno de los primeros objetos que debería encontrarse para la fase número 2, si no me equivoco, del prisionero. Hubo diferentes fases que tuvimos que ir esperando semana tras semana para que fueran añadiendo diferentes nuevos métodos de desbloqueo para las fases. Pues bien, algo parecido... Va a estar sucediendo en este juego de nuevo. La isla va a tomar diferentes etapas y como pueden ver los accesorios se están convirtiendo lentamente en oro que no podemos romper. Así que la carpeta que hemos visto en el inodoro probablemente sean las fases que debamos encontrar a lo largo de los días que vayan a estar llegando estas semanas con el gran evento final de la temporada. Así que chavales, quiero saber qué opináis acerca de lo que se ha filtrado esta vez dentro del juego. No es clickbait, ya habéis visto que os hemos enseñado algo real. Quiero que lo compartáis con todos vuestros amigos para que vean lo que llega al juego muy pronto. Chicos, me toca despedirme. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo este vídeo, si es así reventadlo a likes y suscríbete a la familia si todavía no lo estás. Me despido de vosotros y... ¡Chao!